De YouTube, ¿cómo están? ¿Cómo han estado? Bienvenido a lo que sería un nuevo video de Creative Online. Y vamos a, como ven, tenemos abierto Illustrator. Vamos a realizar lo que sería un ejercicio utilizando la proporción áurea. De esto solamente vamos a, a tener en cuenta los círculos áureos. Como ejemplo, para este video vamos a realizar lo que sería la construcción de un icono o de un animal logo y en este caso he escogido el pez beta. no sabes de lo que estamos hablando vamos a ver un pequeño ejemplo el último proyecto que realicé hace varios días aquí está lo pueden observar en mi página de Instagram donde tengo varios proyectos que he realizado y esto sería exactamente lo que vamos a hacer en el día de hoy un pez beta solamente realizado con ciclos aureos. Si en dado caso no tienes los ciclos aureos, no te preocupes. Abajo en la descripción de este video te voy a dejar un link para que descargue los archivos necesarios. Ya tenemos lo que sería una imagen de muestra de nuestro pez beta. En este caso lo tenemos acá. Lo que hicimos fue un boceto extrayendo las, las figuras más representativas del pez beta. Aquí tenemos lo que son los círculos aureos Así que nada, vamos a empezar este video utilizando solamente los círculos aureos Vamos a traer estos círculos que están acá En video más adelante voy a enseñar a hacer lo que es la proporción aurea Así que vamos a empezar este video Vamos a utilizar este círculo lo copiamos vamos a seleccionar el tercer círculo de ¿vale? lo cogemos lo buscamos algo a tener en cuenta es que al momento en que tú estés trabajando en Illustrator y estés utilizando nada más figuras geométricas, tienes que tener en cuenta lo que son la previsualización de contorno. Para hacerlo, utilizamos la combinación de CTRL más Y, así tenemos un poco más claro de lo que estamos haciendo. Intenta siempre que las figuras encajen, porque al momento de, de utilizar lo que es la herramienta de creación de formas, quizás las formas no queden exactamente como uno quería por no estar bien alineadas. Y con control más Y nuevamente salimos de la previsión de contornos. Ahora, seleccionamos los tres círculos que hemos ya tomado y con la herramienta de creador de forma, seleccionamos solamente la forma que queremos trazar. En este caso vamos a trazar esta. Y como podrán ver, por no quedar bien alineado, me toma como referencia todo el círculo. Así que rápidamente vamos a entrar a priorización de contornos y a corregir este pequeño error que pasa. vamos a mirar acá arriba para ver si está bien sincronizado ya no, van, ya no tendrían por qué generarnos problemas así que nuevamente vamos a seleccionar los tres círculos seleccionamos y trazamos y ya tenemos una nueva figura rápidamente vamos a seleccionar nuevamente el círculo más grande lo duplicamos y miremos que encaje perfectamente duplicamos este círculo y lo dejamos exactamente por aquí el boceto simplemente es un es una imagen de referencia Presionamos los dos círculos, va nuestra nueva figura y con la herramienta de creación de forma seleccionamos aquí la parte que necesitamos y borramos nuestro círculo. Nuevamente presionamos otro círculo más, miremos que todo encaje perfectamente. Duplicamos la figura, la vamos a realizar lo que se la letra. Aplicamos el círculo. así. El proceso mismo. seleccionamos los tres círculos más la figura que se ha creado como base. Cliqueamos la parte que necesitamos. Luego borramos los círculos que ya no necesitamos. Ahora vamos a trabajar lo que sería el resto de la cola. Como base vamos a atraer este círculo. Y este pequeño que tenemos acá. Vamos a aplicarlo. Más o menos así. Presionamos la figura y guiamos la parte que necesitamos. Borramos y ya tenemos otra parte de la cola. Rápidamente vamos a utilizar el mismo círculo. llegado a este punto te has dado cuenta de que nada más hemos utilizado tres ciclos de la proporción áurea y ya tenemos prácticamente nuestra logo animal casi terminado. Solamente hace falta agregar unos últimos detalles esta aleta que está aquí y rápidamente vamos a hacerla. Esto es de solamente acumular círculos. Veamos que estos dos estén sincronizados, así que control más Y. Duplicamos el círculo. Y ahora seleccionamos esta figura más los tres ciclos que hemos realizado. Y trazamos. Eliminamos las figuras que necesitamos. Ahora que nos hace falta, nos hace falta el color, así que rápidamente, seleccionamos el color Ahora, con la herramienta de degradado, vamos a acomodar las luces y las sombras de nuestra ilustración Damos cuenta que la luz viene desde acá abajo, así que vamos a acomodarla un poco ya tenemos nuestra destrucción casi terminada ahora solamente falta colocar un pequeño detalle que es una pequeña sombra que tenemos acá seleccionamos el, el círculo grande de, de nuestra proporción náurea y exactamente por acá tenemos al frente hacemos una copia de esta figura para que no se vea alterada seleccionamos el círculo y con la herramienta de creación de formas hacemos una nueva forma a Transparencia, es un valor de multiplicar, con una posibilidad de 50%. Selecciono nuestras capas, vamos al final, y como podrán ver ya terminamos nuestra vectorización de nuestro pez Beta, así de fácil se puede vectorizar utilizando solamente los ciclos audio. Si te gustó este video por favor comparte y dale like, no olvides de suscribirte y visitar nuestra fanpage como Facebook o Instagram. Y nos vemos al próximo video. Mi nombre es Hernando. nos vemos el próximo domingo. Con otros tutoriales. Bye, bye.